Ayer contabas algo, Malena, sobre el tema que es PharmaLink, si no me equivoco. PharmaLink es la empresa y el sí. sistema, claro, vos tenés y med, sí. que es un sistema que a vos te permite ir a la farmacia y que la farmacia pueda entregarte el medicamento con el descuento correspondiente. Bueno, esto no está funcionando desde algunos días, producto de un hackeo, pasa el tiempo y no se termina de resolver, y mucha gente no puede acceder al medicamento porque no, está, no aparece la, la red, entonces no pueden validar los datos. Señor Gabriel Prosperi. Exactamente Antonio, como hablaban recién con Malena Esto se iba a solucionar supuestamente en el día de ayer Pero lamentablemente hoy miércoles todavía continúa De hecho estamos aquí en una farmacia del barrio de La Boca Nos atiende muy gentilmente María Laura Que es justamente la encargada, la dueña de este local Y le preguntamos, bueno, continúa el problema María Laura, no hay solución por ahora Sí, hoy pensamos que íbamos a poder trabajar normalmente Pero al momento los sistemas no abren, la página sigue sin funcionar Así que bueno, volvemos podemos, a, a, podemos ver a ver cómo es la página Vamos a mostrarles, Antonio Malena, cómo es el, el sistema O dónde está la, la problemática aquí con, con María Laura Y vamos a decir que hablábamos recién con ella Muchas personas que hacen o se tienen que comprar el medicamento por completo Lo que vale y esperar un reintegro luego de la obra social O pagarlo directamente y tener que resignarse a justamente abonarlo no, por cierto. completo, ¿no? Sí, sí, estamos desde ayer buscando nuevas estrategias, tratando de buscarle la solución desde nuestro lado, pero no la tiene, Ahora, ese es el gran problema. María Laura... Así que vamos viendo, sí. Perdóname, exactamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Es decir, ¿qué valida mi identidad, mi vigencia si estoy al día con la cuota, el acuerdo de laboratorios? ¿Qué es lo que valida? Sí, exactamente todo eso. Lo primero que valida es la identidad, cuando se te pide la credencial y se ingresan ahí los datos. Eh, luego valida el consumo de medicamentos que el afiliado tiene ya cargados a su cuenta. Valida la veracidad del, de la institución o del médico eh, con la matrícula y el nombre y apellido. Y bueno, y luego el medicamento a consumir. Toda esa información viaja eh, online hacia el validador de IMED. Y MED nos devuelve una respuesta en tiempo real donde dice receta autorizada o rechazada. Eso nos da a nosotros la convicción de que vamos a cobrar ese dinero que vos no estás pagando por la receta. Ahora, bueno, lo que no tenemos es eso desde el día jueves. Ustedes están teniendo comunicación directa con la empresa, ¿qué es lo que responden? Porque ellos habían emitido un comunicado respecto a, esta, a este supuesto hackeo, pero ¿qué les dicen al día de hoy? Bueno, el último, el primer comunicado que tuvimos fue la noticia de este hackeo, cuando nosotros nos habíamos dado cuenta ya antes que el sistema no funcionaba, eh, bueno, fue la, la causa. Eh, luego, durante el fin de semana se estuvo trabajando y nos dieron un comunicado el día 15 por la noche de que el día 16 iba a estar funcionando el sistema normalmente. Y bueno, ayer fue 16, pasó todo el día esperando... Eh, colega farmacéutico, yo mismo acá, entrando y saliendo de la página, y el sistema no no se desarrolla, o sea, no está funcionando. Y bueno, esta mañana, ni bien llegué, prendí las computadoras y estamos en el mismo estado. O sea, que al día de hoy yo otro comunicado, que no sea el del 15, no tenemos. No ¿Cuántas tra transacciones por día hace el sistema en general? Claro. No es para todas las obras sociales y prepagas. No, pero es para, pero de haber, es para la gran mayoría. Digo, debe haber miles de personas sí, que todos los muchísimas. días se quedan sin comprar el medicamento, la medicación. Sí, incluso en capital eh, solo tenemos algunas prepagas, o sea que algunas prepagas que son muchas igual, Soy Médica, Lomid Médicos mm. o eh, bueno. Eh, claro. En provincia y en algunas provincias del interior tiene encargado en ese mismo validador las obras sociales provinciales, lo que es ah, como el 70 o 80% claro. por ciento del sí. volumen de la venta de la farmacia. Bueno, eh, seguiremos o sea esperando También están complicados. Hoy tenía que haber estado resuelto, no sí. está resuelto todavía. Yo ayer hablé con, hablé con algunos farmacéuticos y explicaron que hoy tendrían que bueno. ya resolverlo, pero así era bueno. también ayer. Laura, muchas gracias, eh, muy atenta. No, de nada. Gracias, Gabriel. Eh. Claro, y hacerlo a mano es imposible porque tenés que llamar por teléfono, chequear podés estar media hora con cada, con cada cliente. ¿Cuál es el inconveniente acá? El tema es cómo resuelven las personas que necesitan los medicamentos mensuales para un tratamiento. Mm. Porque vos decís, bueno, acá se tendría que hacer cargo la empresa. El mm. tema es mm. el acuerdo que tiene la farmacia con la prepaga o la obra social. Si te reintegran algunas prepagas, lo que están diciendo es, bueno, compren el medicamento y te descuento sí, de la prepaga fin de mes. Tienes que tener el dinero que tener el dinero, porque los medicamentos son carísimos. Obviamente. Los descuentos llegan claro. hasta el 60%. Tienes que tener el dinero, tienes que tener límite en la tarjeta, ¿no? Claro, es pues, la exactamente. Estás hablando mucho de medicación que jubilados cantidades y esto ya viene hace, hace una semana recién ahora cobró relevancia pero hay gente que está esperando hace una semana la medicación